¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cards Chicos, cuánto tiempo sin vernos Bueno, ya estamos por aquí con más Crash of Cards Le vamos a dar fuerte al canal Y es que ya hay aquí una nueva Actualización con la que vamos a Disfrutar todo el verano Bueno, vamos al lío. vamos a ver ahora Una serie de publicaciones que ha hecho Crash of Cards en Facebook bueno, la primera información Que nos dio Crash of Cards sobre la nueva Actualización fue esta, fue este Vídeo, este pequeño fragmento donde nos muestra una parte del nuevo mapa ¿Vale chicos? Una nueva moto Un nuevo vehículo que conseguir Bueno como veis es un puente Hay agua con peces Y poco más En la segunda publicación Muestra otra parte del mapa. Está ya un poco más extensa. Como veis, nos podemos meter dentro del cañón y lanzarnos. ¿A dónde? No lo sé. Ya lo veremos. Tengo muchas ganas de coger cualquier vehículo y lanzarme con el cañón. Y ya por último, bueno, el mapa al completo nos muestra el cañón que habíamos visto antes. Vale, lo tengo aquí congelado. Oh, vamos a hablar un poco qué es lo que se ve. Y lo que se ve son unos campos de golf, se ve en el centro una parte donde va a haber agua, habíamos visto antes que habían peces Un par de cañones por lo que veo que nos lanzan a los campos de golf, hay muchas cajas con las que coger un power up Y no sé, así hago de pronto... Uh... No sé si habrá nuevo coche oculto, quizás no haya coche oculto, pero yo creo que después de unas cuantas actualizaciones sin tener coche oculto, va siendo hora de que nos traigan uno. Y si traen nuevo coche oculto, chicos, seguro que en este canal lo vamos a ver y lo vamos a conseguir. Así que dejar un like, por el que vendrán esta semana, así que seguramente ya sabéis que más o menos el jueves, alrededor del jueves, suelen salir. Unos días antes, otros días después, según el continente, ¿vale, chicos? Ya lo sabéis cómo va todo eso. Entonces, lo que he dicho antes, de dejar un gran like, que voy a seguir trayendo Crash of Cast, que sé que tenéis muchas ganas. Y nada, vamos a hacer una pequeña apertura de, de máquinas, que no se nos quede este vídeo demasiado corto. Venga, va, chicos, vamos a abrir máquinas. Como veis, tengo, bueno, una buena cantidad de gemas, monedas. Siempre hay, bueno esas gemas que estoy guardando por si, por si sale una nueva legendaria chicos, poder comprarla, poder enseñarla, ya lo sabéis, de momento sale por aquí un coche épico furgoneta, que ahora lo vamos a tener maximizado, no me dan experiencia chicos, ya lo sabéis que estoy al nivel 100, ese nivel 100, que wow, para conseguirlo y nada, otra épica montacargas me dan 5 gemas porque esta vez sí que lo tengo maximizado Y nada, a ver si tenemos un poquito de suerte, nos sale algo chulo Alguna que nos falte por tener Como veis ya hemos llegado a las 401 gemas Y yo creo que bueno cuando sacan legendaria nueva suele, suele costar eso 350 gemas, más o menos bueno, Tenemos morada por aquí, camión de helados Ya pocos coches me faltan por tener seguramente también los tenga todos maximizados me van a dar muchas gemas vamos a abrir unas poquitas porque me quiero guardar eh, máquinas para cuando salga la actualización que saldrán nuevos coches vamos a abrir esta me voy a quedar con 4000 de oro para abrir mínimo 40 máquinas cuando salga la actualización y bueno me sale el coche corona ni tan mal y nada, vea ya. ¿Para qué voy a abrir más? ¿Para qué? Y nada, chicos, espero que os haya gustado el contenido de Crash of Cash. Dejar un like, suscríbete si no lo estás. Y muy atento, que pronto, pronto, chicos, está por aquí, por el canal, el nuevo mapa, la nueva actualización y todo lo nuevo sobre Crash of Cash. Adiós.